La banca siempre tiene la predisposición de acompañar las políticas de Estado, de coadyuvar al desarrollo económico, a la estabilidad del sistema financiero y en esa línea eh, siempre abiertos a cualquier invitación y en la, a la medida de las posibilidades obviamente a contribuir con iniciativas para coadyuvar esas ideas.